Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a esta cuarta clase de este programa de capacitación en herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local. Estamos empezando el segundo bloque de esta formación, nos estamos metiendo específicamente en algunas de las líneas temáticas que consideramos prioritarias y donde vemos que puede haber una sinergia entre cada uno de estos temas y el cooperativismo y el mutualismo. En este caso particular, el título de la clase es La construcción de la soberanía alimentaria desde los principios de la agroecología y tenemos dos invitados especiales para hablar de este tema, personas que vienen haciendo recorridos muy importantes en esta dimensión. En primer lugar, Luciano Cordon nos va a estar contando cuáles son los principios de la agroecología y por qué estos principios tienen una fuerte conexión con el cooperativismo. Luciano es diseñador en permacultura, activista, docente, agricultor y tiene más de 15 años de experiencia en el ámbito de la permacultura. Es además integrante del Consejo del IPC, que es la Convergencia Internacional de la Permacultura para Argentina. Como siempre, cada una de las experiencias o de los temas que queremos tratar, nosotros lo referenciamos a, una, a un caso concreto, a una experiencia en un municipio que nos muestra que lo que hablamos a nivel conceptual es realizable, que es posible, que no son solo teorías. Para este caso vamos a estar hablando con el intendente de Gualeguaychú, Esteban Martín Piaggio, que es intendente desde el año 2015, pero que desde el 2010 trabaja en, gestión, en la gestión pública municipal en las áreas de salud y desarrollo social y como profesiones médico-cirujano. Como veremos, Gualeguaychú es una referencia en esta materia, tanto en el ámbito legislativo como en las políticas públicas en general, Gualeguaychú ha hecho un recorrido que para nosotros es un ejemplo que debe ser compartido para todos aquellos municipios que deseen avanzar en el camino de la soberanía alimentaria. Así que, sin más preámbulos, yo le doy la palabra a Luciano, que nos va a compartir su presentación conceptual respecto de la agroecología y su relación con el Cooperativismo. Luciano, gracias por participar. Gracias, Sebastián. Gracias a todos. Gracias a también a Martín Piaggio, que está acá, y, y bueno, voy a, voy a compartir eh, pantalla, y básicamente quiero arrancar contando un poquito cómo llegué hasta acá, y el cómo llegué hasta acá hoy tiene que ver con Gualeguaychú, eh, ¿no? y, y la verdad que para, para mí desde lo personal y para muchos dentro del movimiento de agroecología y de, y de soberanía alimentaria lo que sucede en Gualegochú, lo que sucedió con el lanzamiento del paz que, que después lo va a por Martín, yo no quiero profundizar en eso, pero sí contarlo como un hito, como un hito histórico, ¿no? Y yo voy a tratar de, de, de contarles algunos de los principios de la agroecología y aportar algunas miradas, pero, pero básicamente basándonos en que hoy es posible, ¿no? Hoy tenemos un caso, uno, entre varios, pero un caso que... Que, que realmente para, para los que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en esto, no, nos emociona directamente. Eh, yo, rememorando y pensando, recordaba ver a, a los pioneros del movimiento de la agroecología y de la soberanía alimentaria en el Congreso del Paz, eh, los primeros días de diciembre del de 2018, eh, en un... Ver a esos pioneros emocionados, ¿no? Y, y pudiendo ver algo que en algún momento era una utopía, el poder verla concretada, concretada en la realidad, ¿no? Y me refiero a Miriam Gorman, a Jorge Rulli, a Belo, eh, a Walter Penge, y me estoy olvidando de otro montón de los que estaban ahí presentes. Eh, y, y la verdad que fue muy importante, fue. Para, para, para muchos de nosotros un, un hito histórico y ahí fue donde de algún modo nos, nos conectamos este, entre algunos de los que estamos acá para, para arrancar esto. Y a mí me parecía importante porque la verdad que eso que sucedió en Gualeguaychú para la agroecología nos cambió a todos, no solo fue un desarrollo local para Gualeguaychú y para Entre Ríos, sino que fue la potenciación de un montón de procesos en un montón de lados, desde ese momento hasta hoy han pasado gran cantidad de sucesos, desarrollos, acciones, y más que nada por ver que eso es realmente posible. Y, y quiero hablar de algún modo de, del contexto, antes de empezar, en el por qué vamos a hablar de soberanía alimentaria y de agroecología. Porque de alguna manera el desarrollo de esta clase, de esta charla, hubiera sido bastante parecido, porque los argumentos este, del por qué, la importancia de la soberanía alimentaria y de la agroecología, van más allá y más acá de este contexto, pero hoy en este contexto de, de cuarentena tenemos algunas palabras claves que nos ponen la agroecología y la soberanía alimentaria en otra dimensión. ¿Y por qué? Porque básicamente la situación y el contexto que estamos viviendo ahora tiene que ver puntualmente con los modelos de producción agroindustriales que tenemos. ¿no? Vamos a tener dos o tres palabras claves que, que, que por ahí nos van a acompañar durante la charla, pero en realidad que nos vienen acompañando y que tiene que ver básicamente con el concepto del ecosistema inmunológico, ¿eh? el pensar el, el sistema inmunológico como algo global, como algo biológico, que nos eh, atraviesa a todos los seres que vivimos en este planeta. Y esta pandemia y esta cuarentena ponen el manifiesto, como a partir de otra de las palabras claves, la zoonosis, cuando los modelos industriales de producción de carne y de proteína vegetal eh, empiezan a hacinarse, a tener una escala que va más allá del humano y de lo biológico, en realidad empezamos a tener los problemas que tenemos hoy, ¿eh? que básicamente tienen que ver con nuestro modelo de producción agroindustrial, ¿eh? más allá de después lo que cada uno pueda entender como el diagnóstico puntual del contexto por lo que estamos hoy. ¿Y por qué me parece importante aclararlo? ¿no? Entendiendo que eh, parte de estas gripes y pandemias y epidemias que vienen en los últimos tiempos, tienen el vector animal, tienen la zoonosis dentro de esto. Y cuento esto porque esto pone de relevancia lo que vamos a ver hoy. Porque además de todo lo que vamos a contar en relación a la soberanía alimentaria y a todo lo que genera de desarrollo local la agroecología, hoy es una llavecita para poder sanar el ecosistema inmunológico que tenemos este, dañado. ¿No? Hoy la agroecología se plantea como una herramienta tanto en lo social, en lo económico, como en lo ambiental, para poder modificar un montón de las dificultades y los desafíos que tenemos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de, de, de soberanía alimentaria? Y la soberanía alimentaria, esta es la definición que se hizo desde la vía campesina en su momento, es el derecho de los pueblos alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles y producidos de forma sostenible y ecológica. Y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto puntualmente es la definición de soberanía alimentaria. ¿Eh? La soberanía alimentaria no tiene que ver simplemente con el tener acceso a un plato de comida, sino a qué plato de comida, en qué condiciones, cómo va a ser producido, Dentro de ese formato de producción, ¿cómo van a ser las relaciones eh, sociales y de trabajo eh, para poder producir ese plato? Eh, básicamente tiene que ver con la soberanía. Es, la soberanía alimentaria es un eje que se pone en la comida, pero en definitiva atraviesa todos los órdenes de, de lo que hoy entendemos como, como soberanía. Y más en la Argentina, eh, donde... Nosotros, históricamente, nuestro modelo productivo tiene que ver con la producción de alimentos. Y nosotros realmente, para tener soberanía, necesitamos tener soberanía alimentaria. Esta es la llave. Y la llave de un montón de cambios, que no tienen que ver solo con la salud en el plato y con la salud de los trabajadores, sino con la mirada sistémica que aporta la agroecología, que ahora vamos a ir profundizando este, en, eh, de a poquito. Pero el eje de la soberanía alimentaria, para poder reforzarlo, la clave para poder tener autonomía. Y esto funciona tanto en micro como en macro. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, nos vamos cuando hablamos de soberanía a, a la nación, al país. a la Argentina, en este caso, este, de manera integral. Pero también funciona localmente. ¿eh? Yo no me voy a adelantar a lo que va a contar Martín Piallo, pero de alguna manera, por eso decía que funciona tanto en macro como en micro, empezamos a tener soberanía local en relación a los alimentos. ¿Sí? que nos permite tener resiliencia, nos permite tener un montón de, de, de provecho a partir de poder resolver localmente el abastecimiento de comida. Eh, y, y bueno, yo quería traer esta, esta frasecita de Ibrahima Kulibay, antes de entrar en la agroecología. Eh, Ibrahima Kulibay es un agricultor eh, y un líder campesino de Mali, en África, ¿Eh? porque queríamos traer también a, a gente de la periferia, no siempre a, a, a personas que están haciendo desarrollos eh, en, en el centro o en el primer mundo. Y Ibrahima plantea que no hay soberanía alimentaria sin agroecología, y ciertamente la agroecología no sobrevivirá sin una política de soberanía alimentaria que la respalde. Realmente están intrínsecamente ligadas la soberanía alimentaria y la agroecología, eh, porque la agroecología comparte estos principios de la soberanía alimentaria. ¿eh? Ahora los vamos a ver y los vamos a desarrollar brevemente, sabiendo que dentro de este ciclo vamos a tener la posibilidad de compartir los diálogos sobre agroecología, con, como digo yo, con un dream team este, en, en, en este tema. Pero, ¿por qué la agroecología y la soberanía están, soberanía alimentaria están intrínsecamente ligadas, porque la agroecología se basa en la aplicación de principios que combinan valores ecológicos y sociales, cuya aplicación se adapta a distintos contextos socioecológicos y también a distintas escalas. La agroecología tiene como principio fundamental la diversificación biológica y a partir de ella es posible el restablecimiento y el fortalecimiento de las funciones ecológicas que mantienen la resiliencia ecológica y social de los sistemas productivos. Y más allá de la definición, lo que estamos viendo y lo que nos habla la definición de agroecología, que la agroecología no es una manera de producir alimentos sin agroecología, implica otro montón de principios que tienen que ver con los valores ecológicos y sociales, con la diversidad biológica, la resiliencia ecológica y social. Y en definitiva, y esto es un planteo desde la permacultura, tiene que ver con respetar los patrones de la naturaleza y entender que algunos patrones sociales y biológicos funcionan de la mano. ¿eh? Y acá tenemos una de las claves que comparten los patrones sociales y biológicos en relación a la soberanía alimentaria de la agroecología, que tiene que ver con la diversidad. ¿eh? Para poder tener resiliencia ecológica y social necesitamos diversidad. Y eso es algo que está intrínsecamente planteado dentro de la agroecología. No hay posibilidad de un monocultivo dentro de la agroecología. Por eso hago la diferenciación importante entre... Eh, la agroecología y lo que es producir alimentos sin agrotóxicos, ¿sí? que no es exactamente lo mismo. Y la agroecología es un sistema de espíritu cooperativista. Se trata de policultivos, de las relaciones, de la equidad entre todos los elementos del sistema. El espíritu cooperativista, de alguna manera, ¿por qué está en la agroecología? Porque el espíritu cooperativista se encuentra en la naturaleza se encuentran en los sistemas de pasturas, se encuentran en el monte, se encuentran en los bosques, se encuentran en las selvas. ¿eh? Son sistemas donde conviven diferentes especies, tanto animales como vegetales, incluso microorganismos, hongos, etcétera, etcétera, que cooperan, que tienen ese espíritu cooperativista, que empujan todos como un sistema integral, ¿eh? donde no hay beneficio para algunos o acumulación ¿eh? y exclusión para otros. Por eso yo planteo, no solamente yo, sino muchos en este campo, que la agroecología comparte ese, sistema, ese espíritu cooperativista. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque el comprender el espíritu cooperativista de cooperación en la naturaleza a la hora de aplicar un sistema productivo agroecológico es fundamental. Y ahí está la clave del por qué también asociar el cooperativismo a estos modelos productivos. Porque son esquemas hermanos que nos permiten... Entender esos procesos y hacerlos transversales, tanto a nuestros equipos de trabajo, de campesinos, agricultores, agrónomos, etcétera, etcétera, como dentro de los procesos biológicos. El que estas cosas vayan de la mano hace que las cosas funcionen de otro modo, ¿eh? e integrando un montón de acciones que ahora nos vamos a meter en los principios puntualmente de la agroecología. Y acá tenemos la dimensión ambiental de la agroecología, que es fundamental y que tiene que ver con esta cooperación y la integración de todos los ecosistemas, ¿eh? e incluir la producción dentro de un marco de los ecosistemas, no como elementos separados y compartimentados. La agroecología integra las plantas, los animales, los árboles, la tierra, el agua, es un sistema que trabaja tratando de generar un circuito cerrado, donde el sistema no tiene inputs externos, Básicamente, el sistema produce los insumos que necesita el sistema. Produce su propia comida para poder este, generar las necesidades y los requerimientos que tienen cada uno de los cultivos. Es un sistema que nos permite, nos vamos a meter ahora en la parte social y económica, pero que nos permite resolver varios de los problemas que tenemos. Que tiene que ver básicamente con las grandes emisiones de dióxido de carbono y de la crisis climática, etcétera, etcétera, la agroecología es un sistema no solamente que no tiene altas emisiones de dióxido de carbono, sino que captura dióxido de carbono en la atmósfera. Es un sistema que genera biomasa, que genera materia orgánica, que en realidad empieza a capitalizar, entre comillas, los recursos biológicos de nuestros suelos para que eso pueda permanecer para nuestros hijos, para nuestros nietos y poder entregarles este, un planeta y, en definitiva, un campo donde haya posibilidades de futuro. ¿eh? Esto es fundamental. Y lo mismo con la diversidad, que no tiene que ver con esta cuestión altruista del conservacionismo per se, sino que tiene que ver justamente con el poder generar sistemas resilientes, ¿eh? que sean resistentes a los embates externos. ¿eh? Y poder, de esta manera, generar trabajo y cobijo, ¿eh? para todas las especies que están dentro, dentro de nuestro sistema, cambiando esa mirada extractivista por un sistema regenerativo, ¿eh? que esto es muy importante, porque al tener un sistema regenerativo podemos empezar a pensar en las próximas generaciones este, que, que van a acompañar estos procesos, que van a vivir en nuestros pueblos, que van a vivir en nuestros campos, que van a vivir en nuestras ciudades. ¿Cuál es el mundo que le estamos dejando a este, las próximas generaciones? Bueno, la agroecología tiene una respuesta para eso. Y, por otro lado, tiene la dimensión social y cultural de la agroecología, ¿eh? que después nos vamos a ver en algunas cositas, pero básicamente lo que hace la, la agroecología en realidad es poner el abasto local, ¿eh? el cortar, por otro lado, la, la cadena de intermediarios, el supermercadismo, vincular a los productores de manera directa con los consumidores, abaratando costos para el consumidor, abaratando costos para el productor en este caso también para todo el aparato eh, eh, municipal, y generando vínculos sociales con los sistemas, por ejemplo, de agricultura apoyada por la comunidad, o los sistemas de certificación participativa, o sistemas participativos de garantía, donde en vez de haber una empresa multinacional este, certificando que ese producto es lo que supuestamente dice ser, bueno, acá tenemos una vinculación directa donde todos esos costos que están incluidos, en definitiva, en el producto final, no están, desaparecen, ¿eh? generando, por otro lado, un montón de rendimientos en relación a los factores sociales, y principalmente poniendo en valor toda la tradición histórica y cultural que tiene cada una de las regiones. ¿sí? La agroecología no tiene una receta única para todo el país, no, se basa en los saberes en las tradiciones locales de cada una de las localidades, y por otro lado, en la riqueza ecológica y de variedades y de especies que tiene cada lugar. ¿no? Esto, esto real, realmente es muy importante porque es un factor de desarrollo local. Lo que hace la agroecología es potenciar a cada una de las personas y a las comunidades para poder poner en valor básicamente este, lo, lo que cada comunidad tiene sin entrar en la parte de la tradición y de la historia, que es algo fundamental. ¿eh? Y la dimensión económica de la agroecología, básicamente tiene que ver con que toda esta situación que estamos hablando desde lo social y desde lo ambiental, termina redundando económicamente. ¿eh? Realmente, porque esto lo sabemos, no hace falta que vengamos nosotros a contárselo. La cadena de intermediarios es donde está gran parte del costo. En la cadena de logística, no solo de intermediarios, están gran parte de los costos. Entonces, la dimensión económica de la agroecología pone básicamente la plata en el bolsillo del consumidor y en el bolsillo del productor, ¿eh? que son los eslabones fundamentales, generando vínculos, acercando, ¿eh? y de esta manera pudiendo garantizar un plato sano de comida para todos. ¿eh? Y cortando los insumos, ¿eh? que son otro de los grandes costos que tienen eh, el, los modelos de producción de alimentos, que ahora en otro panelcito lo vamos, lo vamos a ver. Y la dimensión política de la agroecología, que por ahí antes siempre se ve en relación a lo social, a lo ambiental y a lo económico, y la política está ahí metida, en esos tres, este, en esos tres ejes, y tiene que ver básicamente con empoderar a los productores, con empoderar a las personas, con empoderar, en realidad, a los municipios, a las provincias y en definitiva a la nación en hacer eje en las necesidades de nuestra tierra y de nuestras personas, básicamente, no en relación a las necesidades globales que son las que nos imponen en definitiva los modelos productivos que tenemos. Básicamente es un cambio de paradigma ¿eh? este, y tiene que ver, por otro lado, en poner en control los recursos como la semilla, la diversidad, la tierra, el agua, los conocimientos y los bienes comunes en manos de las personas, ¿sí? en manos nuestras, ¿eh? entendiendo que los gobiernos somos nosotros, y necesitamos que eso esté en manos de las personas, y no de corporaciones multinacionales, y esta dimensión de la agroecología es fundamental, ¿eh? porque es, por otro lado, la que hace posible los ejes anteriores que vimos, si no hay una decisión política de esto, por eso es tan importante lo que hizo Gualeguaychú, el resto es muy difícil, porque en realidad producir es fácil, y ahora lo vamos a ver, lo que necesitamos son los marcos para hacer esto una realidad. Y los tenemos hoy, ¿eh? no, es, no, es que, no es que esto es una, una utopía. Y de alguna manera, graficando un poquito lo que conté, tenemos la tradición histórica y la ruralidad, que es algo importante en nuestras comunidades. Yo, más allá de que vivo en Buenos Aires, viví muchos años en Río Negro, viví en Hogado, viví muchos años en Balcarce. Eh, más de un tercio de mi vida, eh, y, y para mí la ruralidad es importante, la escuela en la que yo participo se llama Escuela de Ruralidad y Permacultura, el árbol, y, y ¿por qué es importante? No solo por una cuestión cultural, histórica y de tradición, ¿por qué? Porque antes se producía de esta manera, ¿eh? y por eso hay que volver a la tradición, a la historia, ¿Por qué? Porque, porque la pregunta de ¿es posible la ecología? Claro que es posible, en todos los pueblos es posible, la tradición agropecuaria en Argentina era agroecológica, previo a la Revolución Verde, con mejores rindes, con mejores rendimientos en los campos, con mejor salud para los laburantes, con mejor calidad de alimentos. Entonces, el arraigo en las tradiciones de cada una de las localidades que, que, de las que vienen ustedes, es fundamental, porque ahí tenemos la solución, no hay que salir a buscar afuera. ¿eh? De alguna manera, mi intención es simplemente eh, hacerlos agarrar la lupa y buscar en, en, en sus lugares, ¿no? Y este es otro eje que muchas veces no se da, que es el financiamiento, y acá necesitamos de la política, necesitamos para que esto sea posible igualar oportunidades. Un productor tradicional, cuando digo tradicional, es el modelo agroindustrial para poder hacer una campaña en el campo, básicamente va al banco, pide un préstamo y se lo dan, con un seguro, por llovina, granizo, va a la estación de servicio, le financia la campaña, paga el, paga el gasoil, el combustible cuando termina la campaña. Los productores agroecológicos no tenemos esta esta igualdad de oportunidades, la tenemos que hacer todo a remo, y necesitamos para la promoción de esto, igualar oportunidades en posibilidades de financiamiento, para que haya más proyectos agroecológicos. Este es un eje muy importante que muchas veces no se trata, y para mí era muy importante contárselos porque necesitamos trabajar para poder igualar oportunidades de financiamiento, para poder en realidad tener todos los beneficios que estamos, que estamos mencionando. Y tanto en la producción como en la comercialización, la agroecología se da con cooperativas de hecho. Pueden ser más formales, pero se dan de este modo. Las redes de compra, en la comercialización, de bolsones, son cooperativas de hecho. ¿eh? Eh, en, la, en la producción, los grupos de productores básicamente terminan trabajando como cooperativas de hecho. ¿eh? Entonces hay mucho para trabajar, hay muchas posibilidades, tanto para los productores, para los comercializadores, como para los municipios, para INAES de poder articular todo esto, porque ya está sucediendo, yo siento que tenemos que ponerle cascabel al gato. ¿eh? Vuelvo a la salud y el ecosistema inmunológico, y lo mismo con la conservación y regeneración de suelos, tenemos que empezar a entender la salud como algo que no solo tiene que ver con los seres humanos, sino que tiene que ver con el conjunto de los seres vivos que estamos. Esta palabra clave, zoonosis y ecosistema inmunológico, nos pone de relevancia que necesitamos Poder resolver esto y poder entender la salud como algo integral. Si no tenemos una salud equitativa para todos, el ser humano va a seguir teniendo estos problemas que tenemos. Estemos donde estemos. Hoy la globalización hace que una gotita en Wuhan y en China hace que hoy estemos encerrados en muchos lugares del mundo. Entonces hay que empezar a pensar la salud como algo integral. Y después tenemos la pregunta que todos se van a estar haciendo. Rinde. ¿Eh? Después les podemos pasar algún material sobre esto para que vean. ¿Rinde? Sí, Vanín. ¿no? ¿Eh? Por ahí no se visibiliza tanto, pero rinde. ¿eh? Yo acá les voy a mostrar y voy a pasar las dos imágenes para que las vean. Esto es un lote experimental que se hace en Los Cerrillos, zona tradicional de producción de papa histórica en Argentina y en Córdoba puntualmente. Y en estos años se vienen haciendo eh, diferentes eh, eh, experimentaciones, tradicionales, en realidad, porque la papa, yo que viví en Balcarce, nunca se le echó agrotóxicos, hasta la Revolución Verde y siempre se hizo papa, ¿eh? integrando cultivos, rotando, y acá tenemos los números, ¿sí? donde no solamente rinde, sino que tenemos muchísima menor inversión. En, en, en, lo, en, en el bloque de diálogos para la agroecología van a tener a Cerda, que puede tener un montón de números, pero yo no quería dejar de mostrárselos, aunque sea brevemente, porque es la pregunta, la duda siempre es, ¿esto rinde? Sí, la verdad que rinde, y con mucho menor insumo, con mucha menor plata de inversión para poder producir, ¿eh? porque casi que no tenemos costos, ¿eh? y los costos que tenemos los podemos producir, por eso desarrolla localmente. ¿Necesitamos fertilizantes, abonos? Se pueden producir localmente, a muy bajo costo. En Gualeguachu hay un montón de experiencias, hoy de estaciones de biofertilizantes fundamentales. Y básicamente, para no hacerla muy larga, ¿qué nos resuelve la agroecología? Porque así como nos preguntamos, ¿Rinde? Bueno, ¿qué nos resuelve? ¿Qué, ¿Cuál es el beneficio de, de, de, de emprender un trabajo este, agroecológico en, en nuestra localidad? Y lo resolvemos con la mirada sistémica. Esto hay que resolverlo con la mirada sistémica. Por eso me lo anoté ahí como un machete y dije, lo dejo ahí, porque es una clave importante de entender esto. No tiene que ver con solamente el tener el plato de comida sin veneno y la salud del trabajador rural no comprometida, sino que tiene que ver con la salud entera, ¿eh? con el reducir desde los costos de alimentación del municipio. ¿Por qué? Porque si yo ayudo en la, convers en la, en la conversión y en la transición de los productores tradicionales agroecológicos, voy a tener los insumos para los comedores de salud, de educación, sin veneno y a mucho menor costo, sin intermediarios, sin esas licitaciones tremendas. Por otro lado, en salud, esto lo veo en el hospital, ¿Eh? tengo menos casos de cáncer, menos casos de intoxicaciones, menos casos de diarrea, hasta menos casos de enfermedades respiratorias, porque empezamos a tener a nuestros pobladores saludables, ¿sí? Y esto redunda en plata, ¿eh? Piensen en lo que sale un tratamiento oncológico, ¿eh? uno solo, ¿eh? todo lo que se ahorra, y uno puede decir, bueno, pero hay una parte que es de nación, bueno, hay una parte que es de municipio, hay una parte que es de provincia, hay una parte que es de nación, pero por eso pongo la mirada sistémica. Esto tenemos que resolverlo entre todos. Y el trabajo y en la economía, ¿eh? en la reducción de costos, por un lado, y después en la generación de trabajo saludable, genuino, ¿eh? y legítimo, y digno. ¿eh? Por eso también son importantes los sistemas de certificación participativa, para que los consumidores vayan a donde está produciendo el trabajador rural, que hoy lo entendemos como esencial, y hoy lo estamos valorando, bueno, Necesitamos políticas que trabajen sobre esa valoración, que no tiene que ver solo con la plata, sino también con lo vincular. Pero hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que si yo a fin de año paso el tamiz y hago un balance de un municipio que tiene una producción agroecológica con un municipio que tiene un modelo agroindustrial extremo, ¿dónde voy a ver lo que me resuelve? En el hospital. ¿eh? Eh, y no, no lo quiero poner trágico ni negro como para ser efectivista, pero es la verdad. ¿eh? Sin ir muchos, en muchos datos, Guayaguaychú -E es uno de los ejemplos clásicos y entre ellos tiene el 50% de los chicos de cáncer en el Hospital Garnham, ¿eh? sobre 23 provincias. ¿eh? Por eso la urgencia también de poder volcarnos hacia la agroecología. Y no tiene que ver, como digo, solo con el cáncer y con determinadas patologías, sino con encontrar la llave Básicamente, para poder resolver muchos de los problemas que hoy tenemos. Y quería cerrar con esta frase de Masanobu Fukuoka, que es uno de los maestros de la agricultura natural y de la permacultura, y que plantea que el fin último de la agricultura no es la producción de alimentos, sino el cultivo y el perfeccionamiento de los seres humanos. ¿Eh? Y, y esto, en definitiva, es lo que trae la agroecología para aportar en cada municipio. Poder hacer un municipio mejor en relaciones laborales, en relaciones de producción, en salud... En educación, en producción de conocimiento, todo esto es posible y hoy estamos acá juntos simplemente para encontrarle la vuelta al cómo vamos a hacer este futuro posible. Esto es simplemente eh, eh, la fotito y la placa mía eh, y la verdad que nada. Muchas gracias eh, a, a, a toda la gente del de INAEs, desde el primero hasta el último. He tenido la suerte de poder eh, hacer algunas cosas hace muchos años con el INAEs y principalmente gracias a Martín Piaggio y a todos los compañeros de Gualeguaychú que hace muchos años vienen trabajando, yo tengo un apego personal, eh, desde muy chico, de ir desde fines de la década del 70 este, en a Gualeguaychú, y después tengo muchos amigos, que por eso vamos, y, y la verdad que es un foquito de, de luz y de esperanza que es el que le, le queremos traer ahora, de que esto es posible, se está haciendo, y es en la Argentina. ¿Eh? Así que nada, muchas gracias, eh, y espero que, que, que les haya servido y gustado. Bueno, Lucho, te, te agradezco la presentación, la verdad que muy claro y dejaste un pie eh, clarísimo para hacer el puente con Martín, eh, no solo por el, la conexión que vos tenés con Gualeguaychú, sino porque vos en uno de los principios de la agroecología planteabas la cuestión de la voluntad política, ¿no? Como un elemento esencial para que todo lo que vos planteaste pueda ser posible. Y bueno, en ese sentido, no es casualidad que hayamos invitado a Martín a hacer esta presentación, porque ahí es donde nos... La política para llevar adelante estas políticas. Así que bueno, Martín, gracias por tu tiempo, por la participación y estamos ansiosos por escuchar, porque nos compartas cómo ha sido el recorrido que Gualeguaychú realizó en este camino. Bueno, ¿cómo están? Un saludo muy grande. Eh, muchas gracias por la invitación, lógicamente, para mí es un, un placer y, y, bueno, y un, un orgullo poder, poder participar de la, de la herramienta, de la capacitación. Quiero mandar un saludo muy grande, Sebastián, al resto del equipo de INAES, al compañero Mario Cafiero también, con quien nos une hace muchos años un vínculo eh, también y un sentimiento, Luciano para nosotros también, sos un amigo de la casa y para mí es un placer poder compartir estos minutos contigo, estuve escuchando atentamente eh, tu presentación y bueno, además de estar decir que claramente eh, coincido con mucha, con, con plenitud, ¿no es cierto?, sobre todo lógicamente en lo conceptual y mucho más aún en... en en la vehemencia con lo que lo hacés, ¿no es cierto? Para nosotros también es una gran pasión. Eh, Sebastián, si, si les parece poder hacer algún, algún recorrido histórico de esta, de esta pequeña experiencia que tiene el municipio de Olvaychúa, al cual me toca eh, conducir desde, desde hace algunos años, ¿no? Eh, primero decirles que... Eh, Evidentemente en la ciudad eh, se estaba cocinando un emergente social, siempre doy la misma definición, que eh, estaba muy vinculado a históricas luchas del pueblo de Olhuaychú en materia ambiental, eh, que se focalizaron durante mucho tiempo y se expresaron en lo que por ahí eh, la Argentina más conoce o el mundo más conoce en la lucha en contra de la producción de pasta de celulosa en las plantas de celulosa localizadas en, en la República Oriental del Uruguay, ¿no es cierto? Creo que eso evidenció a la organización social en materia ambiental como un instrumento de lucha del pueblo. Y, y si uno lo trae un poco más, recientemente comenzó a interesarse también para nosotros como una... En, en, fue una expresión muy positiva, en materia de la preocupación por la salud. ¿no cierto? Sobre todo vinculado a la salud de los niños. Y ese emergente empezó a tomar mucha fuerza eh, justo coincidentemente con, con el comienzo de nuestro proyecto político eh, al frente del municipio de Borobaychú. Eh, había que, eh, digo yo, lo digo como conclusión, había que simplemente prestar, prestar oído a lo que estaba pasando eh, que venía muy en sintonía en cómo, en cómo vemos, eh, desde qué prisma vemos nosotros nuestra concepción de, de la vida en sociedad y la discusión de muchos paradigmas que queríamos dar en, en nuestra localidad de Boluaychú. Ese emergente tenía agrupaciones, organizaciones como Stop Cancer, Basta es Basta, la lucha de, de pueblos fumigados, bueno, en fin, había una, un sentido muy fuerte en contra de lo que había pasado desde mediados de la década del 90 fundamentalmente en nuestros territorios el departamento Gualguaychú no había estado ajeno a ese crecimiento del monocultivo de soja expandido de la mano con una, un desmonte eh, muy impresionante eh, directamente proporcional en realidad inversamente proporcional a la pérdida de monte a la expansión eh, exponencial de, de la superficie monocultivo de soja, ¿no? Esto fue llevando a lo largo de todos estos años a un modelo, cada vez más, lo voy uniendo con los conceptos que, que claramente vertía Luciano, cada vez más necesidad eh, de recurrir a los insumos y, y llegó un momento donde empezamos a a percibir toda esta historia a través de, de las enfermedades, que es, es el último de los correlatos en la cadena de sucesos, es el más feo porque es el que nos toca de manera directa, o algún familiar o algún amigo, pero que en realidad es lo que claramente hablaba Luciano, es una cuestión, el concepto es el ecosistema. Lo último que vemos y que pareció que llegó a, a tocar el, la fibra más íntima de la preocupación fue la enfermedad. Pero si nos retrotraemos en la, en la cadena de sucesos, esto ya había comenzado hacía mucho tiempo. La principal pérdida que teníamos, la más lamentable, fue la pérdida de miles de hectáreas de monte nativo. Eh, hoy también lo pagamos en otro correlato, no me quiero desviar mucho, pero lo pagamos en el cambio climático y, y una expresión eh, muy sentida por todos los ciudadanos que está, por ejemplo, eh, basada en lo que es las inundaciones como expresión del cambio climático. Ciudades como las nuestras, que están sentadas a la vera de un río, que han históricamente, más de dos siglos, conviviendo con el río, lo sufren, eh, lo sufren fuertemente, ¿no es cierto? Pasamos de tener una primera, eh, la primera mitad del siglo XX, para que se hagan idea, la ciudad de Guadalhuaychú tuvo una inundación, un desborde de nuestro río Guadalhuaychú. En la segunda mitad del siglo XX, esas se transformaron en aproximadamente unos 12 episodios en 50 años. Y en los 20 años que vamos del siglo XXI, eh, la ciudad tuvo 19 desbordes del río. Y en lo que respecta a mi historia personal como dirigente de la ciudad, llevo cuatro años y medio como intendente y ya llevo seis inundaciones en cuatro años y medio algunas de mayor eh, gravedad y otras menores pero claramente no, nos está avisando con una fuerza tremenda el río que algo no está bien no es cierto evidentemente quiero decirles que desde ese emergente social eh, empezamos a trabajar claramente en, en poder dar respuesta no primero que la voz de los que muchas veces no tienen voz pudiera cobrar fuerza y a partir de ahí, Bolobaychó empieza a desarrollar con una perspectiva de derechos humanos también esta historia. Quiero eh, sumarle al, al, a los claros conceptos que decía Luciano, que también hay una perspectiva en este nuevo paradigma de derechos humanos. Y los derechos humanos no son solamente verdad, memoria y justicia, sino que en la nueva comprensión de, de lo que de lo que tiene de, de qué manera tiene que producir el ser humano está un enfoque de derechos humanos claramente y, y lo que fuimos haciendo en la fase normativa ahí aparecen las placas simplemente como ayuda a memoria dos momentos eh, interesantes en la ciudad de Bolivianos fundamentalmente por lo que significaron en, en materia de, de tocar algunos intereses no es cierto algunos grandes intereses eh, que fue en abril del año 2018, la consolidación de todo este movimiento social en la expresión de, eh, de una ordenanza, ¿no es cierto? Esa ordenanza para nosotros eh, significó mucho porque fue, fue un ámbito de, de mucha eh, participación, un ámbito donde se discut, eh, discutió fuertemente... Eh, la, esta temática en el ámbito del Consejo Deliberante. Eh, lo que logramos ahí fue que se sancionara una, una ordenanza que permitió prohibir la aplicación, la comercialización, el acopio y la distribución de glifosato en todo el territorio de nuestro eGio. Eso lo que hizo fue, en definitiva, eh, rápidamente bueno, alborotar a, a los sectores que, que tienen este modelo, que lo compraron allá por los 90, que basaron absolutamente toda su dinámica en este modelo del monocultivo, de la siembra directa y de la, del sometimiento de nuestros ecosistemas, bueno, a tener que reconfigurarse claramente y a partir de ahí permitió que también la ciudad empezara a elaborar de manera participativa la construcción de un plan. Ese plan es el PAS, ¿no es cierto? Es un plan de alimentación sana, segura y soberana. Un plan digo, fundamentalmente basado en que queríamos revisar también el concepto a largo plazo. Esta es una, una concepción del cambio de paradigma, por ende el concepto de programa muchas veces asociado a cuestiones cortoplacistas y enlatadas la idea era superar ese concepto eh, lógicamente que este plan que para nosotros es un plan de, de liberación también no es cierto en un, un formato en donde lo que queremos es discutir muchas cuestiones vinculadas a la vida propia de, de nuestro pueblo un pueblo que tiene aparte de tener 100.000 habitantes tiene 33.000 hectáreas todo su éxito de esas 33.000 hectáreas aproximadamente unas 27.000 son de capacidad productiva y de las cuales más de 20.000 hectáreas tenían instalado el monocultivo de soja desde hace más de 25 años, ¿no es cierto? Eh, este plan, eh, técnicamente, más allá de, de no ahondar en las cuestiones de la, agri, de la agroecología en general, eh, pero se basa fundamentalmente en tomar todos los los conceptos necesarios, fundamentalmente la idea de desde la producción hasta la comercialización y el consumo, ¿no? discutir todos esos parámetros, porque en el medio de la historia de, de debatir la, la agroecología como, como modo de vida, como una nueva forma de vincularnos a nuestro ecosistema y a la tierra, una nueva eh, forma de generar empleo genuino, en donde está el cooperativismo como parte de su genoma, claramente, y, pero, pero el propósito es también continuar y no cortar ese ciclo y discutir, lógicamente, la comercialización y, el, y la forma del consumo final. Ahí el paz fue generando un primer gran desafío en Colo que venía de la mano con la recuperación de un gran predio que tiene la ciudad, eh, que habíamos perdido hace mucho tiempo, que era una reserva natural. Bueno, Guayaguaychú tiene, a partir de los últimos años, ahora sí tratando de caminar eh, en sentido inverso a lo, a lo que les contaba desde la década del 90, tiene ahora la superficie más grande de la provincia de zonas de reserva natural declarada, ¿no? a través de normativas. Entre esas está la, el predio de las piedras, que tenía una historia muy particular allá desde la historia de los primeros colonos y después una decisión política en el gobierno del primer peronismo y demás. Bueno, en, los últimos, en las últimas décadas, la había perdido prácticamente como reserva natural y lo que hizo el gobierno local fue recuperarla y disponer de algunas, algunos de sus sectores de la reserva para la producción eh, a través del PAS. Y, y estamos teniendo ahí eh, diversas experiencias muy satisfactorias eh, de la producción primaria, lógicamente, eh, y van de la mano con el resto del circuito que le decía. Entonces, bueno, el pudo desde aquel momento abastecer, por ejemplo, nuestros comedores comunitarios, nuestros comedores escolares con alimentos eh, sanos, lógicamente, eh, pudo establecer ahí una, una experiencia muy rica en, en montar una fábrica de biofertilizantes, como había contado Luciano ahí, que es una, una experiencia también muy muy positiva. Eh, también una forma de, de ir aprendiendo esa cultura también de relacionarnos con la tierra a través de un trabajo mancomunado con, con la UTT, eh, en donde tenemos familias y compañeros que están volcando toda su experiencia de muchos años para que eso se replique en la población de Gualabachú. Y lógicamente quería contarles ahí que eh, en aquel 18 que se discutieron normativas muy profundas como las que le contaba, también estuvo a finales del 2018 otra que venía de la mano con la primera que prohibió el glifosato, que fuera a ir restringiendo el resto de los productos agrotóxicos que se usan, porque recordemos que el glifosato no es el único gran problema, y la formulación del RANDAP no es el único gran problema, y, y hay no solo otros preparados, sino que sus aditivos, como sabemos claramente en lo que pasa en la formulación del RANDAP, están haciendo estragos por todas partes, ¿no es cierto?, la segunda normativa fue la que genera, generó otras restricciones y sobre todo lo más importante en materia de soberanía política en nuestro territorio, que es el control estricto por parte del gobierno municipal de, eh, de todas las, eh, las preparaciones, las aplicaciones, el momento, el tiempo, la superficie, la cantidad. y fundamentalmente el método de aplicación ahora queda eh, reservado a la autoridad de aplicación que pasa a ser la Dirección de Ambiente y de Salud del, del municipio de Bolvaychú. Entonces, esto evidentemente que abrió como un nuevo paradigma de cómo manejarnos, es una extensión muy grande que tenía, eh, reitero, este modelo productivo instalado, instaladísimo. Ustedes saben que atrás de esto eh, no tengo inconveniente en contarles, ¿no?, en términos de la experiencia de Vuelva hay muchas presiones, ¿no?, presiones que vienen de parte de quienes han usufructuado este, en, en materia de dólares con este modelo productivo, ¿no?, porque esto no ha sido, lógicamente, no ha estado exento de quienes se han llenado eh, los bolsillos de dinero, ¿no?, con la aplicación de muchos años del modelo de siembra directa y de la utilización de, tanto, de tantos insumos en este, en este paquete viene ahí la discusión sobre semillas, sobre patente y sobre transgénico también, ¿no? pero no me, quiero, eh, no me quiero extender en eso, ¿no? pero digo, no ha estado exento la experiencia de Chu de muchísimas presiones. Presiones que también han tenido su correlato político y bueno, quizás lo más satisfactorio que yo les puedo transmitir es que eh, ha habido un, una gran base social para sostener esta discusión, eh, creo que se están dando como los primeros pasos, ahora Guayaguaychú está, está montando una suerte como si fuera de mercado central, pero a escala Guayaguaychú, para que todos estos productos de, de la agroecología, más la economía social en general, más el emprendedurismo, el cooperativismo, porque tenemos experiencias cooperativas muy fuertes también en la ciudad, tengan su mercado sin intermediarios, rompiendo una lógica habitual que tiene el comercio también en nuestra localidad, para hacer que el consumidor llegue directo del, del producto sano. Por eso es muy importante el concepto del PAS, que no es solamente eh, lo, lo sano del producto, que es quizá uno de los resultados que tiene la, la agroecología, no es, lógicamente, lo dijo Luciano, no es lo único, no acá no se trata solamente de producir alimentos, pero el alimento sano es uno de los productos que tiene la implementación de un modo de vida a través de la agroecología. Pero el otro concepto, o los otros dos conceptos son muy importantes. El último es la soberanía, que ahí implica muchísimas cuestiones, entre las cuales están las definiciones políticas que tiene la responsabilidad del Estado o el gobierno controla el estado de, de tratar de discutirlas para poder implementarlas. pero el otro concepto que si ustedes me permiten quiero compartir es el de la seguridad nosotros no podemos seguir contemplando vivir en sociedades donde el alimento se ha tornado en un bien preciado no seguro para la población en carácter universal eso ha transformado al alimento más esencial más básico en un país donde donde sobra la tierra para poder producirlo, lo ha transformado en una mercancía. Y en este capitalismo en el cual vivimos, este, más allá de no, no caer en, en discusiones este, económicas o políticas muy, muy profundas, pero claramente se transformó en una mercancía, por ende el mercado incluye y excluye a quienes pueden acceder a la misma. El, el paz lo que tiende a largo plazo, ojalá algún día me toque poder verlo, es que el alimento sea sano, esté seguro para todos y lógicamente haya sido una decisión soberana de cómo, de cómo producirlo. Eso está haciendo este, con pequeños pasos, eh, con aciertos y con errores, lógicamente eh, la ciudad de Huelvaichú como experiencia, piloto en muchos casos. Nuestra idea es que el PAS está asesorando y capacitando productores, este, microemprendimientos, la agroecología en escala es un mito que no se puede llevar adelante, tenemos claros ejemplos en Guadalupechú de a gran escala, la agroecología no solo es la cuestión de alimento directo en materia de, de, lo, de lo vinculado a, a granos en general, sino... O, o, a la, o a la hortaliza en general, sino que estamos haciendo experiencias con el pastoreo racional a través de ganado en diferentes cuestiones, ha sido claramente posible, eso viene a, a, a dar un pequeño aval desde Boluaychú, a muchas de las teorías que Eduardo Cerdá ha eh, desarrollado entre nosotros hace mucho tiempo, eh, estamos haciendo lo mismo con, con las aves, estamos haciendo lo mismo con la producción de huevos, eh, eh, hay un sinfín de circuitos que todos, pareciera involuntariamente, se van cerrando entre sí, se van uniendo entre sí y nos llevan una cosa a la otra. Y, y una vez tuve la particularidad de poder compartir eh, varios días con una persona que tiene una experiencia muy valiosa, que es Remo Benica. Eh, él tiene una experiencia a gran escala, muy grande, de la cuestión agroecológica, de un modo de vida, reitero eso, es un paradigma que ha discutido Remo y su señora y, y bueno, y el trabajo que, que tienen en su, en su gran chacra, ¿no es cierto? Pero digo eh, una vez me dijo en plena discusión en el 2018 cuando discutíamos con los productores agropecuarios a gran escala eh, y yo le digo, bueno, y Remo ¿qué le voy a decir ahora a los productores cuando me dicen, bueno, bueno vos me cortaste el glifosato y y yo mañana no sé qué hacer, ¿qué vamos a hacer todos ahora? Y él dice, miren, eh, con la aplicación de los conceptos de la agroecología, lo único que van a hacer ustedes es ser más ricos, si la discusión en términos generales les preocupa en materia económica también. Eh, me, quedo, me quedo con esa idea porque creo que eh, es posible, ¿no es cierto? Eh, por último, si ustedes me permiten Sebastián, eh, agregar un concepto, por eso empecé diciendo que la discusión agroecológica en es está basada en una perspectiva de derechos humanos. Para nosotros la discusión del modelo eh, productor eh, en materia de producción primaria en Hualeguaychú, en Entre Ríos y en toda la Argentina, también trae implícita, implícita perdón, es inherente a esta discusión, el acceso a la tierra. Y esa es una discusión de fondo que también estamos tratando de dar en Huelva y que es prácticamente indivisible de esta discusión. Quiero introducirlo porque también de manera cooperativa y demás estamos intentando discutir que la tierra también, como en posibilidad de acceso a la gente en la Argentina, ya remontándonos mucho más tiempo atrás, más de un siglo y medio, en donde la concentración de la tierra quedó en muy pocas manos, se transformó la tierra en un bien que no solo, no solo <coughs> perdón, tiene valor por sí mismo, sino que tiene precio. Y ese precio tiene adentro eh, una cuestión de capitalización. El ahorro en la Argentina durante mucho tiempo se basó en, a, en acopiar tierra en pocas manos. Y eso es una matriz muy difícil de romper. Y solamente quería agregar que es muy difícil desvincularla, sobre todo en la discusión política, al acceso a la tierra, a la discusión de la agroecología como modelo de, de producción. Bueno Martín, te agradezco muchísimo las palabras, la verdad es que clarísimos los conceptos y creo que el mensaje principal que por lo menos yo me llevo es lo que los dos dijeron, ¿no? que agroecología no es simplemente producir alimentos, sino que va mucho más allá, tiene que ver con políticas integrales y fundamentalmente decisiones políticas, que me parece que acá quedaron claros y que en este último concepto, ¿no? que vos hablabas del derecho al acceso a la tierra, queda también plasmada eh, la, la idea de democracia económica, no la necesidad de que todos podamos acceder a los medios de producción que necesitamos para poder acceder a lo que necesitamos para vivir y a vivir de nuestro trabajo. Para cerrar, antes de pasar a las preguntas, tanto Luciano como Martín hicieron referencia a algunos referentes importantes en el campo de la agroecología, comentarles que como parte de este programa, el lunes que viene a las 5 de la tarde, vamos a estar haciendo una continuidad de esta charla que estamos teniendo hoy. Esta actividad se llama Diálogos por la Agroecología y van a estar convocados personas que tienen un amplio recorrido en este camino. Eduardo Cerdá fue mencionado en esta, en esta conversación, Remo Benica e Irvina Kleiner también eh, han sido mencionados y estarán participando el próximo lunes, junto con Alicia Allen, Santiago Sarandón, Delina Puma, Roberto Cittadini, bueno, habíamos hablado de Remo Benica e Irvina Kleiner, Anabel Salcedo y Antonio Latuca. Esta es una actividad que estamos organizando desde el INAES como parte del convenio tripartito con el INTA y el SENASA. Así que, hecha la invitación, pasamos a la instancia de preguntas y respuestas de los participantes. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, muchas gracias, muy enriquecedora esta charla, eh, bueno, sobre todo con, con la experiencia que, que plantea Martín. El Intendente está por ahí, Martín y, y Luciano. Sí, sí, yo sí, Martín. Bueno, muchas gracias por compartirnos la experiencia del municipio de, de Hualehuachú. Es la verdad que una propuesta muy, muy inspiradora, eh, que esperamos que el, el resto pueda también replicarlo en, en sus territorios. Eh, y, y bueno, quería rescatar también... Eh, ciertas cuestiones que, que fuiste trabajando y que también habíamos estado hablando ayer, eh, y además transmitirte las preguntas junto con Luciano. A ver si, Luciano, si estás por ahí, puedes activar la cámara, así nos vemos. Hola, Valentina. Hola, Valentina. Ahí, ahí te vemos, muy bien. Buenísimo. Bueno, no, eh, repitiendo un poco todo lo, lo que venían trayendo, eh, estas experiencias súper enriquecedoras que, que planteaban, les voy a transmitir algunas de las preguntas que fueron saliendo en el chat. Bueno, acá están preguntando sobre información y las ordenanzas, esta debe ser más dirigida a Martín, eh, por la experiencia de Wale Wai Chu. Yo les había contado eh, eh, muy por arriba que fundamentalmente en materia de ordenanzas hubo dos... Eh, normas muy importantes, que, es que nosotros podemos, lógicamente, a través de, de la plataforma, además, ir compartiéndola a lo largo de que transcurre el, el, el curso, digo. Fueron en el año 2018, normativas. Eh, como ustedes saben, las ordenanzas, por lo menos en la, en la provincia de Entre Ríos, son disposiciones, en definitiva, con fuerza de ley, que nos otorgan nuestra competencia dentro de lo que es el EGIO de Guadalhuaychú. Esas dos normativas, una es de abril del 18 y la otra es de, de noviembre de, del mismo año, eh, las dos tienen fundamentalmente la misma temática, en definitiva, que era comenzar a, a discutir el cómo, eh, cuándo y qué se aplica dentro de la, de la práctica de la producción primaria en el campo de Guadalajara. Bueno, antiguamente la, la ciudad tenía desde el año 2008 una ordenanza que sonificaba eh, los diferentes sectores de la actividad en la ciudad, generaba fundamentalmente tres zonas que le aplicaba el, el régimen de, de cómo utilizar los agrotóxicos de diferente manera de aplicación según si estas fueran, bueno, la producción más rural y, y la zona de Quintas quizá utilizaba otros métodos. Esta nueva ordenanza lo que hace en definitiva, las dos que reitero la podemos compartir, eh, fundamentalmente una que fue la más difícil de poder lograr consensos y que se empezar a aplicar que fue la prohibición del de glifosato, ¿no es cierto? Esta tiene una serie de de especificaciones, en definitiva no se puede, no puede estar, eh, las preparaciones y formulaciones comerciales no pueden estar en el éxito de la ciudad. No se pueden acopiar, no se pueden aplicar, no se pueden, eh, no puede transitar, eh, no se pueden intercambiar y demás. Eso ayudó porque teníamos una gran preocupación de que simplemente se aprobara la no aplicación del glifosato y después nos viéramos en la práctica y en la realidad nos viéramos muy este, en, el, en el entuerto de tener que andar atrás de, de todo lo ilegal que puede aparecer acá, ¿no es cierto?, todas las prácticas que pueden Entonces, definitivamente, eso ayudó mucho. Y hoy en día, pese a que tenemos uno de estos aspectos lo tenemos judicializados, y en este momento a la historia lo está eh, por resolver seguramente la, la Suprema Corte de la Nación, eh, en términos generales le digo, todos los aspectos del manejo del glifosato se pudieron prohibir. Y la otra le contaba, y con esto culminó esa pregunta es la regulación de todos los productos y que hagan, en definitiva, antes de que alguien quiera aplicar y tiene su receta agronómica y decidió un determinado plan para su producción tiene que pasar obligadamente por el análisis de los técnicos del PAS y a partir de ahí, eh, determinar qué puede ser aplicado, de qué manera, en qué cantidades y fundamentalmente en qué momento, ¿no es cierto? Eh, y eso me parece que entre las dos han hecho que tome mucha fuerza no esta disposición en definitiva a que queremos ser un pueblo que no esté más fumigado. ¿no? Buenas noches, eh, Martín, Luciano, un gusto ¿Sí? estar con ustedes. Soy compañero de Valentina, voy a estar también haciéndole algunas preguntas, transmitiéndole algunas preguntas que nos acercan los participantes. Esta creo que es para, para cualquiera de los dos, por ahí para Luciano, más. Eh, preguntan, ¿qué diferencia de costos tienen los cultivos agroecológicos con respecto a los tradicionales? Yo acá no sé si los tradicionales se refiere a, a la siembra directa de estos últimos años o a los tradicionales antiguos, pero bueno. Es una pregunta quizás más para Luciano, pero bueno, esa es la pregunta. Eh, gracias, Nico. Eh, los precios varían mucho. ¿eh? Vamos a tomar proporcionales, eh, más que precios de referencia, pero antes de entrar en los precios, primero una diferencia fundamental. Eh, los insumos de los agrotóxicos, básicamente tienen precios dolarizados. Cuando nosotros tenemos una... una, una una producción agroecológica, más allá del costo en sí, no tenemos costos dolarizados, ¿sí? tenemos la producción este, de nuestros propios insumos dentro del sistema, eso por un lado, y hace que en realidad tengamos una, una relación de, de tres a cuatro veces más costos en la agricultura convencional con agrotóxicos que, que, que en los modelos agroecológicos, eh, hacíamos en referencia a Eduardo Cerdá que va a estar el, el lunes en los diálogos sobre la agro agroecología donde van a tener los datos después en la presentación que yo mostré van a tener por ejemplo los datos específicos eh, en relación a, al costo de insumo en la producción de papa por poner un ejemplo pero después Eduardo también lo puede transmitir en relación a producción de trigo y otros cereales pero a veces tenemos comparativamente costos de 200 dólares o de 150 dólares por hectárea para la producción, entre comillas, tradicional, versus a veces entre 20 y 50 dólares por hectárea y poniéndolo en precio en dólares, que es la lógica en realidad que tiene el productor. Pero siempre pensando que en realidad los costos que tenemos para, para la agroecología, el único insumo, entre comillas, que podríamos tener dolarizado son los combustibles. ¿Eh? No los productos porque los producimos nosotros, pero para que más o menos tengan una idea, en una proporción de 3 a 4 contra 1 ¿eh? es la diferencia de inversión que muchas veces tenemos en la agroecología y de acuerdo al desarrollo que tengamos, podemos ir bajando muchísimo los costos. ¿Eh? Eh, esto es fundamental y por otro lado hay un montón de desarrollos para hacer con biofertilizantes a partir de los conocimientos y la experiencia de, de, cada, de cada localidad. Eh, por otro lado, muchos de los insumos que necesitamos para una estación de biofertilizantes en realidad son los desechos de otros subsistemas también en relación a la agroecología, ¿eh? como por ejemplo podemos hablar de la ganadería. En definitiva, parte del insumo fundamental que nosotros necesitamos para la salud del suelo, no solo para la agroecología, en realidad es un subproducto y en definitiva un excedente o un desecho de otro de los sistemas. Por eso, a la. A la, a la al abrir la posibilidad de empezar a vincular los sistemas productivos e integrarlos, en realidad empezamos no solamente a reducir costos, sino a poder generar sinergia y retroalimentación entre los diferentes esquemas productivos de cuando hablamos de agroecología, que como bien decía Martín, no solamente nos referimos a la producción de hortalizas, cereales y fruta, básicamente, sino también a la producción de, de, de proteína animal, ¿eh? con otro tipo de manejos, como, como, como bien contaba Martín, y como se están haciendo en montones de lugares del país, donde hoy Argentina, así como también tenemos el proyecto, como alguien mencionaba en el chat, de los filos de las granjas industriales, también Argentina tiene un montón de desarrollos, entre los cuales está Baleguachú, de otro tipo de manejo de ganadería regenerativa, manejo holístico, pastoreo regional, más allá de con qué animales estemos trabajando, ¿eh? podemos hablar de gallinas, de cerdos de cabras, de ovejas, de vacas, no tiene que ver con el animal en sí, sino con el tipo de manejo que estamos haciendo. Eh, en realidad, a medida que empezamos a integrar los sistemas, cada uno de los sistemas productivos que abordemos en la agroecología empieza a reducir el costo de inversión inicial que tenemos. ¿Eh? Y por otro lado, en estos sistemas, esa inversión inicial a la siguiente campaña es igual o menor, no cada vez necesidad de más, porque lo que hacemos es ir regenerando nuestro suelo y generando en definitiva que a lo largo del tiempo nuestro campo sea más productivo a partir de menores insumos. Una lógica completamente al revés que el paradigma extractivista que tenemos de una agricultura basada en insumos que cada vez requiere más y más y más. Entonces esta proporción de 3 a 4 a 1 es una cuestión de tiempo para que el porcentaje de inversión en el modelo agroindustrial cada vez sea más caro. Gracias Luciano, acá está el, el chat. No sé si querías agregar algo, perdón Martín. No, digo que está clarito lo que dice Luciano, ni que hablar en materia de costos porque vieron que acá atrás hay mucha preocupación por los costos y pareciera que la única discusión está en función de, de números y verdaderamente esa no es la discusión, eso lo dejó claro en la presentación Luciano, pero le digo, si alguno igualmente es amante de los números para la toma de decisiones, a todo lo que acaba de decir Luciano le podemos, le podemos agregar todas las cuestiones que se consideran como indirectas, ¿no? Desde lo que dijo Luciano de la consulta al médico más frecuente, tendríamos que agregarle entonces los bonos, los estudios médicos, los medicamentos, que el modelo este, que se ha tornado como el tradicional, eh, nos ha metido encima, ¿no? Por poner un solo aspecto de lo que algunos consideran como, como indirecto, ¿no? Está clarito el concepto eh, para aquellos que solo lo reducen a, a cuestiones monetarias, ¿no? Sí, totalmente. Acá hay una participante que comenta que, que es lamentable que, que se relacione lo tradicional con el sistema extractivista y el modelo transgénico, eh, y que bueno, que lamentablemente data de hace tiempo ¿no? en nuestro país. Por otro lado, hace una pregunta que también me parece que va dirigida hacia los dos, eh, de cómo es la articulación con el Senasa y eh, si sí, en el caso tal vez de, de presentarse alguna plaga, ¿cómo se puede llegar a proceder con, con los cultivos? No, con el Senasa hay la integración, porque como contábamos, hay montones de proyectos, estamos hablando desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, ¿eh? proyectos que se manejan eh, tanto en producción vegetal como en producción, eh, producción animal, donde el Senasa articula desde hace muchos años, y como en toda institución del Estado eh, hay técnicos y funcionarios que tienen diferentes, más allá de estar bajo un mismo esquema, tienen diferentes lineamientos y diferentes programas dentro de cada institución este, del Estado. Entonces la articulación con el SENASA la verdad que no es de la más complicada, este, más todavía cuando uno este, en este marco está tratando de generar esto, estos proyectos. Y en, el, y en el caso de las plagas, eh, una de las grandes diferencias tiene que ver con los esquemas de policultivos, donde... A, a diferencia del modelo agroindustrial, el productor no se juega todo a una bala de plata. Entonces, eso ya de por sí hace que todos los lo, lo factores externos que podamos tener, en la, la, los peligros externos en relación a las plagas, sean simplemente en un porcentaje de nuestro proyecto. Por otro lado, cuando hablamos de estas plantas de biofertilizantes, como la que funciona en Gualeguachú, eh, también estamos hablando de, de manejo y de control biológico. De ¿Eh? Este, no es que solamente estamos pensando en una cuestión de eh, insumos para potenciar los rendimientos, sino que también estamos trabajando en la salud de los cultivos, en el control biológico de plagas, y en realidad en una palabrita clave que es la trobofosis, que tiene que ver con la salud del sistema, con mejorar ese sistema inmunológico de, de nuestras especies productivas, para que en realidad tengan mayor resistencia a las plagas. Por eso todo el tiempo estamos haciendo, en, en esta feliz coincidencia y, y, y coherencia que tenemos con, con el proyecto de Gualeguaychú de poner en, en, sobre la mesa el término de salud. ¿sí? Porque esto, estos principios de funcionamiento no tienen que ver solo con los seres humanos. ¿no? Este, son principios de funcionamiento biológico. Esta es una curiosidad personal eh, para preguntarle a Martín ahora que hay regulaciones específicas para el uso del glifosato, lo que quería saber bien es cómo funciona la, la UFIMA si las denuncias que se cursan ahí este, verdaderamente tienen digamos, capacidad de, de, de reprimir los abusos de los productores nosotros tenemos eh, a ver, hemos tenido eh, algunas instancias con UFIMA, pero no vinculadas justamente a por lo menos en los años anteriores, los, los cuatro años anteriores, donde se dio todo esta, el comienzo de toda esta discusión, no vinculada a, a fumigaciones. Eh, debo decir que ahí no puedo agregar mucho. Eh, sí he tenido otras historias de contaminación ambiental con UFIMA en las cuales bueno, hemos trabajado un montón, ¿no? sobre todo la contaminación vinculada a la industria. que vuelo hecho tiene un, un parque industrial este, muy grande, ¿no? con mucha capacidad, y hemos tenido una serie de instancias importantes ahí. Pero con respecto al control de los productores, si se puede decir así el término, hemos trabajado un poco más eh, vinculados al gobierno provincial porque todavía el poder de policía lo conserva la provincia en todos nuestros territorios. Gran parte de los los grandes campos de, con grandes extensiones de cultivo están en lo que llamamos nosotros en la provincia de Entre Ríos el interticio, ese interticio de las grandes áreas de producción que co corresponde a territorio provincial muchas veces. Entonces el poder de policía en control todavía lo mantiene la provincia. Ahora, dentro de nuestro éxito, nosotros hemos articulado algunos instrumentos que nos permitan a nosotros tener una capacidad de control ambiental y hemos tenido... Eh, eh, muchísimas instancias de denuncias, hemos actuado en consecuencia y tuvimos algunos que fueron, qué sé yo, muy, muy simbólicos, ¿no? tuvimos la denuncia del acopio de decenas y decenas de bidones de, de RANDAP, o sea, de preparaciones ilegales, lógicamente, a partir de que ya estaba en vigencia nuestra normativa, hicimos, me acuerdo, para que simbólicamente la gente tomara conciencia hicimos las intervenciones en el lugar, hicimos videos y todo para mostrar cómo realmente se, se realizaba la inspección, cómo se los agarró un poco, como quien dice, con las manos en la masa, porque era, era monstruoso, ¿no? era un galpón en donde estaban acopiados cientos y cientos de los famosos bidones de, de, de glifosato y, y bueno, es un trabajo que eh, no termina, ¿no? porque verdaderamente hay que está esta historia de echa la ley, echa la trampa, entonces hay que andar atrás continuamente, pero sí, evidentemente, que entre la situación previa a la normativa y nuestra realidad actual, eh, estamos en, una, en un momento que, bueno, es como la panacea, ¿no? Porque verdaderamente, antes, una ciudad como Bolívar y Chú eh, veíamos pasar los mosquitos fumigadores por la calle principal, del microcentro, ¿no? Y como yo digo siempre, los enjuagaban en la vereda de, de, de los barrios. O sea, era una, acá la sociedad rural tiene mucha fuerza, la sociedad rural tiene mucha fuerza vinculada a la producción primaria del campo, está la federación agraria acá. Eh, era, era su fortaleza, ¿no es cierto?, un territorio como el de Guadalajú y la situación real es que hoy en día cambió diametralmente. En la, el poder de policía que tiene el municipio nos cuesta mucho nos cuesta mucho ir atrás de las denuncias y demás, pero, pero así se ha trabajado hasta la fecha. Luciano quería también aportar algo, me parece. Sí, sí, muy, muy, muy importante esto, esto que decía Martín y algo que veníamos hablando de, de los derechos humanos. Y en realidad, en, en estos casos, la, la, la falta de, de normativas a nivel nacional y provinciales, etcétera, etcétera, estamos hablando con un caso de éxito casi único, que es Gualeguaychú, pero donde nos falta un marco normativo en derecho ambiental, donde no tenemos tipificación de los delitos ambientales, o casi nula, casi diría, donde, por ejemplo, hoy en lo que estamos viviendo, en el caso de los incendios de humedales, y algunos de los incendios intencionales, más allá de que no todos han sido de este modo, eh, no hay una tipificación para poder eh, ejercer un control sobre eso, porque no es delito, no está, no está regulado, y eso ya no tiene que ver con la agroecología en sí, sino que tiene que ver con el derecho ambiental y en definitiva con los derechos humanos, el derecho ambiental es un derecho humano más, entre tantos, y, y bueno, es un trabajo que se viene y que también los invitamos, y esto tiene que ver con esto, a, a poner manos a la obra también para, para poder encontrarle la vuelta a tipificar, determinadas accionares que tienen que ver con los derechos ambientales y en realidad con romper esos derechos ambientales, que serían delitos ambientales en los que hay cantidades. Yo vivía en Balcarce y en toda la zona de la Ruta 226, tanto en Mar del Plata, Sierra de los Padres, Balcarce, hasta llegar a Tandil, el glifosato, el glifosato se usa a veces hasta, en vez de cortar el pasto, en bulevares, a los costados de la ruta, y cuando hablo de bulevares hablo del elegir urbano y vecinos que lo utilizan en la esquina de la casa para en vez de cortar el pasto eh, tirar un, un agrotóxico como este, por mencionar uno. ¿eh? Pero tiene que ver con que necesitamos un marco regulatorio eh, para poder tomar estas políticas, básicamente. No, Yo le, también, ¿Sí? me permite, no si me permite un segundo, eh, es claramente así. Yo debo decir también con total honestidad que el marco normativo que ha podido desarrollar Buelo de Chu viene muy eh, desencontrado con la política ambiental del gobierno de la provincia, de Entre Ríos, por ejemplo. ¿no? Eh, por eso se abre un capítulo enorme cuando hablamos de la falta de regulación. Primero la falta de una concepción, porque en realidad el derecho ambiental tiene mucho, arroja muchos instrumentos, lo que pasa es que la Argentina no ha decidido tomarlos en serio. Porque, por ejemplo, el derecho precautorio en materia ambiental ha abierto un montón de posibilidades. Mire, nosotros en Huelvo de Chú, sin apartarme mucho del tema, estamos luchando hace aproximadamente unos 4 o 5 años con mucha fuerza contra la construcción de un barrio náutico que ha destrozado un humedal muy grande, un valle de inundación gigante en Gualeguaychú, que lógicamente desvió el curso del río, era su intención. Bueno, el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia en una inversión multimillonaria en dólares, pero digo el derecho ambiental en realidad en la Argentina propone muchas salidas. lo que pasa es que hay que tomar decisiones para empezar a implementarla. Nosotros, fíjense que en Hualgochú está pasando esto con respecto a la prohibición de la fumigación con glifosato, pero nos hacemos aquí, aquí nomás a 25, o 30 kilómetros, y el gobierno de la provincia de Entre Ríos, o mejor dicho, la provincia de Entre Ríos tiene legislación que permite la fumigación con glifosato, permite incluso fumigarle prácticamente en la cabeza... A los niños de las escuelas rurales, ¿no es cierto? No hay. Ver, tenemos un camino enorme para discutir y tratar de avanzar entre todos con respecto a cambiar esto. Necesitamos eh, políticas y regulaciones que permitan que se empiecen a unificar los criterios, ¿no? Sí, totalmente. Eh, también traer un poco esto que venían hablando. Eh, sobre todo Luciano con el tema de, de la mirada sistémica, ¿no? De también agarrar, poner la lupa en, en cuestiones también de, de igualdad de, de oportunidades. Y eh, bueno, te quería consultar, Luciano, eh, transmitir una, una pregunta. que decía cuál era la diferencia entre lo orgánico, lo agroecológico, y si podés ampliar un poco más lo de lo sistémico. Y por otro lado, después para Martín, eh, que nos comentes un poco de, de, de dónde sale esta, esta inspiración y, y que tengas eh, le pongan tanta importancia a las políticas ambientales en Gualeguaychú Digo, ¿Tenés algún modelo que, que siguieron? Eh, ¿De dónde se beben estas experiencias que, que logran llevarlas a cabo en el territorio? Ok Ok bueno, en, en, en relación a la diferencia entre lo orgánico y lo agroecológico, vamos a hablar de Argentina, porque en otros lugares del mundo es esta diferencia que vamos a hablar a veces cambia, porque tiene que ver con los marcos regulatorios, en realidad, sobre lo orgánico. En otros lugares del mundo, cuando hablamos de orgánicos, estamos hablando de una agricultura eh, sin agrotóxicos, eh, sin químicos, y con determinadas características. En realidad, en Argentina, cuando hablamos de producción orgánica, es una producción que se hace sin agrotóxicos y que está certificada ¿eh? por cuatro certificadoras que certifican a nivel nacional, solamente hay una concentración muy importante, a partir de la cual yo le tengo que pagar una certificadora para que certifique que mi producción es orgánica. ¿eh? Obviamente, agregándole un costo, en definitiva, al, al precio final del producto en la mesa del, del productor. Ahora, podemos hacer eh, una producción orgánica y tener grandes extensiones de monocultivo, por ejemplo, eh, podemos, eh, y tener certificación, y hasta podemos tener condiciones laborales eh, denigrantes y esclavistas, y sin embargo poder tener una certificación orgánica. La agroecología trabaja en otra, de otra manera, o sea, primero es acercando al productor y al consumidor, en definitiva, sin intermediación, pero no solo en la venta, sino también en la certificación. Por eso hablábamos de los sistemas de certificación participativa, donde son los propios consumidores, en definitiva, los que generan esa certificación. Y por otro lado, como explicábamos en los principios de la agroecología, a diferencia del orgánico, acá estamos pensando en, la, en el cómo se produce este, en los alimentos, en cómo es en las relaciones laborales, en cómo se integran, y ahí vamos a la mirada sistémica, que tiene que ver con la concepción de la teoría de los sistemas, para explicarlo un poquitito, porque no es puntualmente de agroecología, pero tiene que ver con una mirada no compartimentada, el no entender cada uno de los procesos como un compartimiento estanco, sino como elementos integrantes de un sistema más grande. Cuando hablamos de una mirada sistémica, entendemos cada uno de estos pequeños procesos como un subsistema que componen un sistema más grande. Como si habláramos de un vehículo donde tenemos los ejes, las ruedas, la carrocería, el motor donde cada cosa por separado no funciona, componen parte de un sistema. De alguna manera, esta explicación es para a qué nos referimos cuando hablamos de la mirada sistémica, y en la gestión municipal necesitamos obviamente una mirada sistémica, no podemos abordar cada una de las funciones del municipio como un compartimiento estanco, y a eso hacíamos mención, por lo menos en la parte que, que me tocó a mí. Y de la pregunta que me hiciste ahí Valentina, sobre el porqué quizá de toda esta situación, no, yo creo que es difícil porque en realidad no es que haya un hecho que haya precipitado todo esto, ¿no? pero eh, claramente es un, me ha tocado eh, vivir, nos ha tocado a todos vivir en, en este pueblo que ha protagonizado varias luchas, ¿no? y muchas de ellas han sido ambientales. ¿no? Hay, muchas de esas situaciones han como, me gusta decirlo a mí, eh, un poco románticamente, han como parido también una, una nueva generación, una una nueva cultura que no solamente es estrictamente por aquella lucha histórica como movimiento social contra las pasteras, pero ha tenido esta un protagonismo muy grande en todo esto. Pero seguramente un, como una cadena de sucesos que ha hecho que eh, desde lo más chiquitito, mucho, muchos años en educación, también de compromiso ambiental, la participación, es un pueblo muy movilizado y. Yo siempre digo, creo que cualquiera que esté sentado en el asiento que me toca a mí, tiene que, indefectiblemente, en esta ciudad, eh, tener ese compromiso. ¿no? Eh, y bueno, y después, lógicamente, en todos estos años fuimos conformando un enorme equipo de trabajo, un gran equipo de trabajo, que tienen todos eh, esta manera de interpretar la realidad, de estas ganas y el empuje de hacerlo. En algunos momentos nos hemos tenido que blindar para soportar las presiones. Eh, un poco personalmente les digo, yo entiendo a la, a la lucha política como una actividad muy digna, muy pero muy digna, más allá que mi profesión es la de médico, las luchas sociales entre las cuales concibo a la lucha política, eh, las tengo verdaderamente como instrumentos sumamente dignos para transformar la realidad. Y y bueno, y no queremos perder ni un minuto ¿no? para, para poder tratar de hacerlo. Y tratar de sembrar, sembrar bien, digo, ¿no? Verdaderamente yo me, me propongo intentar sembrar bien, sé que las cosechas van a, van a ser fructíferas. Perdón, Nico, y voy a agregar una repregunta a esto que venías hablando, porque también nos transmitían una consulta directamente con si sí, el municipio eh, trabajó con, con, con la capacitación, de, de especialistas o si fueron tomando, esto se fue formando, me parece que a lo largo de, de tu gestión, ¿no? Si nos podés desarrollar un poco eso. Bueno, bueno, sí, sí, ahí hubo, les debo decir que en, en el laburo fuerte, firme, el de todos los días, más la capacidad de la formación y la experiencia, entre los cuales está ahí Luciano, también como un gran aportante en todo su laburo y su experiencia de muchos años, están eh, un montón de compañeros y compañeras, muchos son de Hualuaychú y otros son, lógicamente, de otros pueblos y ciudades que han contribuido enormemente para el desarrollo de la experiencia de Hualuaychú. Soy simplemente un actor de reparto ahí y hoy me toca contar, ¿no es cierto?, nada más que eso, pero eh, sería egoísta si los empiezo a nombrar porque aparte que me voy a olvidar a muchos. Pero hubo sobre todo, les debo decir esto, no solo la decisión de todos esos compañeros y compañeras dentro de la ciudad, sino que hubo, hubo un gran acompañamiento estos años del proceso, de gente que tiene mucha experiencia afuera, que a su vez vio que en Guadalupechú podía ser posible esta discusión eh, y le pusieron ahí no solo horas y horas de trabajo, sino, le decía yo, toda esa expertise que toda esta gente tuvo y que desarrolló en, en sus lugares, eh, y después la decisión, acá también hubo como mucho amor, mucha convicción de que las cosas pueden ser posibles. Y nosotros, bueno, somos como muy agradecidos, ¿no? Porque nada de esto hubiese sido posible sin ese equipo que se fue conformando. En ese equipo, yo siempre digo, hay algunos jugadores titulares de Guadalupe Chú y un sinfín de, de jugadores titulares que están afuera, ¿no? Empujando, empujando y que lo contaba Luciano, que vienen y se van enterando, que dan su mensaje de apoyo, que, que van, bueno, ayudando en este derrotero que no ha sido un camino lineal todo para adelante. Quiero decirles que las experiencias reales no son todas, eh, había un filósofo que decía la historia no, no es un lecho de rosas, no y verdaderamente es como una lucha eterna. ¿no? El subcomandante Marco decía, esa lucha para Colmo es, es circular, o sea, no, no es una cosa lineal, y si la entendemos como circular, debo decirles que no termina nunca. En ese camino eh, hemos tenido para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, un montón de situaciones, las seguimos como construyendo entre todos, por eso les digo, esa, ese comentario que hiciste ahí, Valentina, es fundamental, porque hemos sido y seguiremos siendo muy agradecidos de los que han puesto tanto para ayudar a, a la ciudad de Guadalajara. ¿no? Muy bien, este, también voy a, voy a tomar el esquema de Valentina, que me parece piola, este, para hacerle una pregunta a cada uno. Por un lado, me gustaría que Martín nos cuente cómo, si hay influencias también, por ejemplo, de lo que fue Madrid y Tusengó, en su momento en Córdoba, o los planteos que hacía Andrés Carrasco para para llevar adelante todas estas denuncias políticas y demás, y, y un poco que, no sé si lo tiene muy reflexionado, pero que nos cuente cómo es este proceso por el cual, digamos, una persona, un grupo de personas, eh, interpreta no solo que hay un emergente político o un emergente social, sino que hay un esquema productivo que puede ser económicamente exitoso y que además es electoralmente exitoso, porque en el medio hay que ganar elecciones, ¿no? Eso para Martín, si lo tiene reflexionado, si tiene alguna idea de por qué le, le ha ido bien, <ríe> digamos, con todas estas cuestiones. Y para Luciano, que habló recién sobre la mirada sistémica, eh, me parece que acá preguntan más, eh, apelan a, a su rol de, de educador, y preguntan cómo promover una mirada sistémica que sea sostenible en el tiempo. Hoy, no sé quién quiere, pero... hoy si les parece, eh, lógico que quiero decirle que no, no es tan sencillo tratar de sintetizar las cuestiones, porque Nico hace una pregunta que es eh, re profunda, ¿no? pero, pero tratando de apelar a eso, eh, sí les digo que, la, eh, sobre todo con Andrés, nosotros lo trajimos eh, en reiteradas oportunidades a Carrasco a, a debatir sobre el tema, cuando me tocaba eh, estar a cargo de de la salud en la ciudad, ¿no es cierto?, hace muchos años para atrás. Eh, verdaderamente era sumamente enriquecedor, muy motivador, y en aquellos momentos se discutía, como les contaba, que, bueno, que en definitiva las avionetas dejaran de pasarnos por acá, por la cabeza, dentro de la ciudad, y empezáramos a sectorizar y zonificar la ciudad, y que verdaderamente, eh, sobre todo en, en aquel momento, era que interpretáramos, eh, bueno, las formas quizá de aplicación tenían un componente muy alto en, en, en tener mejores resultados en la salud nuestra. Eh, y bueno, y se armaron muy enriquecedores debates y ahí se empezó como a instalar el tema. El caso de madres de Inclusaingó fundamentalmente lo tengo leído y estudiado. No me tocó a mí particularmente participar en, en la conexión, pero lógicamente que son de mínima decirle eh, muchas veces parte de ese gran conjunto de musas inspiradoras. ¿no? Y el otro componente de la, de la pregunta, eh, yo no, no, no puedo explicarlo sociológicamente, ¿no? que el modelo sea eh, exitoso en términos electorales, como dijiste, pero lógicamente que es una gran responsabilidad haber sido elegidos después de cuatro años con, una, eh, con un resultado muy contundente en términos democráticos, eh, pero sí, vinculado a este tema, debo decirles que eh, nosotros no generamos, siempre cuento esto, nosotros no generamos las tensiones, sino que lo que hicimos fue poner en la mesa de discusión, poner en los primeros lugares de las prioridades de nuestra agenda política, esos temas que están crujiendo de tensiones per se, quieran o no quieran verlo ¿no es cierto?, el conjunto de la sociedad. Y... Y ahí, por ejemplo, yo les puedo decir que en el medio del debate, de las tensiones que había por, por estas nuevas normativas, por ejemplo, bueno, nosotros pudimos lograr algo muy interesante. que Los representantes de las patronales, de los productores del campo, los propios productores, los lobistas que andan ahí atrás en los negocios, vinculados a todo este esquema, a todo este paquete comercial, tuvieron que reconocer en reiteradas oportunidades que el sistema está en crisis, incluso para ellos. Y Si uno configura todo esto, la sociedad en general, o el sentido común que se discute ahí, eh, bueno, es como que uno puede, el correlato que hace hoy es que eh, tuvo sus frutos, ¿no es cierto? Que esa sea la dinámica. Eh, no sé si, si tratar estos temas puede ser electoralmente positivo para algún intendente, yo no me arriesgaría a decirle, a darle ese consejo, sí decirle que el orden de... Porque nosotros en la política muchas veces discutimos sentido común, más que tomar solo decisiones de política pública, ¿no? Y discutir el sentido común en algún momento en Huelo Guaychú, eh, de lo que se hablaba prioritariamente quizá no era de una obra en cuestión o, o de adherirnos a políticas nacionales o provinciales, sino que se discutía esto, cómo queríamos vivir nuestros años para adelante con respecto al modelo productivo. Y creo que los ciudadanos en términos generales, estando o no de acuerdo, sean simpatizantes o no políticos de, de, nuestro, de nuestro proyecto político en sí, bueno, entendieron que el orden de prioridades de discusiones era, tenía esos preceptos madres muy importantes. Por ejemplo, la salud, era lo que decía Luciano. Estamos hablando de salud, todo lo demás tiene que estar posterior. No lo queremos desconocer, no queremos desconocer... Que, la verdad es que llevamos muchos años con un sistema económicamente montado, con lobistas montados, con una industria, con otra cosa que es un aspecto que quiero agregar para no desconocerlo. Hay mucho trabajo, lamentablemente digo, todavía inmerso en este modelo al cual queremos nosotros ir, ir cambiando. ¿no? Hay mucho trabajo. Hay mucha fuente laboral todavía, aunque nosotros creemos y estamos convencidos que con un modelo agroecológico hay muchísimo más trabajo genuino, este, mucho más puro, con otro vínculo, también incluso en las relaciones laborales por general. Pero digo, me parece a mí que la clave política quizás, o político electoral, está en bueno, cambiar el orden de las prioridades de las cuales discutimos en nuestras sociedades. Está bueno, y, y retomo en realidad de, de donde dejó Martín, pensando en esto de cómo, cómo promover esa, esa, esa mirada sistémica. ¿no? Y, y, y, y tiene que ver, en realidad acá me voy a meter de, de, de metido nomás en, en cuestiones de, de, de política de Estado en los municipios. Ahí hay, y vamos a salir de Gualeguay, obviamente, y hay un montón de municipios que tienen instancias después a veces no se ponen en práctica, pero a ver, ¿cómo promovemos esto? A partir de la... De, de mesas consultivas, de estrategias de integración de secretarías, direcciones. Cuando digo integración, obviamente cada uno con su estructura aparte, pero tener programas donde nos podamos integrar, donde empecemos a ver justamente este, la política como la política municipal como un sistema y donde muchas veces vemos y esto lo digo como como ciudadano eh, en los diferentes lugares donde vivo, donde uno ve que realmente las políticas de salud, la política de, de producción la política de trabajo, son todas políticas que van por carriles, incluso a veces contradictorios, dentro, de un, de, dentro de, un, de, de un mismo plan de gobierno. Bueno, ¿cómo promovemos una mirada sistémica? Bueno, por un lado a través de las políticas municipales, después a través de los roles de los docentes, y esto en todas las áreas, ¿sí? o sea, en la educación inicial, en la educación primaria, en la educación secundaria, en el área de salud lo mismo, ¿eh? por ahí los médicos claramente lo tienen como más claro, pero nosotros necesitamos, por algo hay un médico clínico y después especialista, ¿no? también necesitamos tener también esa mirada sistémica a la hora de abordar. Bueno, ¿cómo lo promovemos? Con trabajo, como dice Martín, o sea, esto es un camino que uno, depende de la mirada que tenga, puede decir, bueno, pero al final es mucho trabajo, bueno, pero por otro lado lo que necesitamos, necesitamos mucho trabajo, y no solo por una cuestión de que falta de desempleo, porque el trabajo es un ordenador de la vida ¿Eh? es algo que nos organiza, hay alguien en el chat dice, bueno, ¿cómo hacen para poder revincular la trama social? Y a partir de todo ese trabajo que implica, ¿eh? y con ese cambio de paradigma, donde en realidad no estamos pensando en un costo, ese trabajo no tiene que ver con un costo, tiene que ver en realidad con un beneficio y con un rendimiento, porque hay un montón de procesos dando vuelta ¿eh? y nos permite en realidad, ¿qué más queremos que poder tener posibilidad de generar trabajo? ¿eh? Hoy en, tenemos modelos industriales, ¿sí? no quiero entrar en detalle porque acá hay muchas cosas que se, que se mezclan y, y también, como decía Martín, también hay un respeto por de parte de un montón de laburantes y de, y de emprendimientos y de establecimientos productores que eligen hacer de otra manera, pero que también tienen algunas cosas donde están atados a otras cuestiones. Pero pensemos que en los esquemas que se están hablando hoy de producción cárnica, estamos hablando a veces de un manejo de... Si, 100.000 hectáreas con 10, 15, 20 personas para producción cárnica. ¿eh? Entonces, no, nosotros necesitamos un esquema para poder bajar nuestra tasa de desempleo. Piensen ustedes como funcionarios municipales, ¿cuántos jóvenes de 18 años entran al mercado laboral todos los años? O sea, nosotros en cada uno de nuestros municipios, para poder mantener el desempleo en la tasa que la tenemos, no tenemos que mantener el nivel de desempleo, tenemos que generar más, porque tenemos nuevos ingresos al mercado laboral, todos los años, ¿eh? entonces necesitamos estrategias sistémicas y que en realidad nos hagan generar trabajo digno, ¿eh? porque es un ordenador de la vida comunitaria y de la vida personal, es, es realmente fundamental, y cómo lo promovemos desde todos los años, ¿eh? esto la verdad que este, es fundamental y la educación es la herramienta clave para todo esto, ¿eh? más allá que la palabra está gastada con la educación ambiental, bueno, puede ser un eje eh, transversal a un montón de políticas educativas que integren el trabajo, la salud, los derechos humanos, la educación. La educación ambiental atraviesa todo porque está hablando del ambiente. Eh, entonces ahí también tenemos una herramienta eh, para poder empezar a cambiar este paradigma. Porque también la agroecología tiene que ver con eso, con cambiar la mirada eh, de un, una metodología extractivista a un proceso regenerativo en nuestra, en nuestra localidad, básicamente. Totalmente, Luciano. Y con respecto a la otra vez estábamos charlando un poco de, de la experiencia del árbol eh, de, la, de la Escuela de Permacultura. No sé si nos querés desarrollar esa experiencia. Sí, nosotros estamos eh, obviamente trabajando digitalmente a partir de la cuarentena, pero desarrollamos parte de nuestras actividades en, en Pocho, que es el departamento menos poblado y más pobre de la provincia de Córdoba, debajo del Cruz del Eje y arriba detrás de la sierra, este año zafamos es de los fuegos, pero habitualmente eh, tenemos un montón de inconvenientes, es una, piensen que es un departamento donde viven 5.000 habitantes, la capital del departamento tiene 2.100, que es Alzacate, y nosotros básicamente lo que tenemos ahí es un, una reserva ecológica que se llama Volcán Poca, con esquemas parecidos a los que utilizan en Gualeguaychú, con una reserva hermosa que se llama Las Piedras, pero bueno, la nuestra en Pocho es Reserva Ecológica Volcán Poca, tenemos un establecimiento productor, fraccionador y comercializador de, de hierbas aromáticas medicinales para infusión, eh, té y mate, donde hacemos producción primaria, comercialización mayorista y minorista, y la otra pata se arma a partir de la escuela, donde hacemos, por un lado, toda una formación en permacultura y ruralidad para gente que viene desde otros lugares, y hacemos un laburo de integración con la escuela secundaria de Las Palmas, que es la localidad más cercana que tenemos, donde viven 56 familias, y estamos en un ámbito estrictamente rural, el paraje donde estamos nosotros son 13 familias en aproximadamente 1.600 hectáreas, que es el paraje este, de los cerritos, que no tiene nada que ver con el de, de, de la papa que mostré como ejemplo, y, y bueno, lo cuento por qué, porque también son procesos donde la agroecología integra, tiene una mirada sistémica, nuestro proyecto tiene una pata, en la conservación y en la preservación productiva, con la reserva, en definitiva con el ecoturismo, una parte productiva, con las hierbas medicinales y aromáticas, y una parte educativa, que compone el esquema de nuestro proyecto, y que en definitiva son parte de los esquemas que también se promueven en Guaychú, e ¿eh? incluso nosotros también trabajamos en consultoría, en asesoramiento a proyectos que están dando vuelta hoy por, este, por, por, por, por diferentes provincias, incluyendo Entre Ríos y, y Guaychú. Un par de preguntas bien terrenales, digamos, para Martín. Eh, hago un, dos, dos o tres. Una, eh, preguntan si forman parte de la red de municipios. Otra, eh, preguntan si, eh, cómo se gestionó eh, la recuperación del predio. Si se empleó trabajo nuevo o se capacitó personal ya existente. Y, este... No, esas dos. Y para Luciano... Este, aprovecho también, ya que estoy le hago una a Luciano, preguntan, ¿cuál es el, el primer paso eh, eh, para eh, programar cultivos extensivos agroecológicos? Eh, no, eh, son cortitas las, las que me decías. Lo primero, sí, que formaba parte de la red. Lo segundo, la recuperación del predio fue dificultoso. Eh, el predio, en, desde hacía muchos años, lo tenía... Eh, a disposición para trabajar hipotéticamente con los alumnos una escuela agrotécnica de la ciudad de Urubiciú. Lo que hacían en esa, en la reserva de las piedras, la escuela agrotécnica era soja en gran medida, eh, con las prácticas habituales y lógicamente que esa recuperación también generó muchas tensiones en la ciudad eh, para que definitivamente las 300 12 hectáreas hacen otra vez hacer declarada toda reserva en su totalidad y dejar una porción para la producción agroecológica de alimentos. Bueno, y tomo, y tomo yo la pregunta. Hay varios primeros pasos posibles, ¿no? Pero, pero básicamente, y no la quiero hacer larga la, la explicación, eh, el, el primer paso es buscar algún productor tradicional de la zona, cuando digo tradicional me refiero a la tradición histórica del lugar, para ver cómo producía antes de, del ingreso de los transgénicos eh, en la década del 90, y la verdad que el primer paso más obvio es conectarse con el RENAMA, y no porque uno vaya a ser un municipio, ¿eh? sino porque en el RENAMA hay toda una red de profesionales y productores este, en que, que nos van a ayudar, ¿eh? porque hay una parte donde esto, como, como decíamos en, el, en la charla, eh, no, es tan, no es tan difícil producir la dificultad en la agroecología no tiene que ver con la producción, ¿eh? tiene que ver con... con con, con otras partes, este, ahora tiene sus detalles, tiene sus truquitos, y para que esto no funcione, y pensando en rendimientos, y pensando en términos productivos, lo mejor es buscar un productor, eh, una, un ingeniero agrónomo o un profesional que nos acompañe en ese proceso que tenga experiencia. Hoy en Argentina tenemos por lo menos ya dos generaciones de agrónomos este, con, con experiencia en agroecología extensiva. Estamos hablando, eh, la pregunta era en relación a la agroecología extensiva. ¿Eh? Por, por nombrar varios proyectos, y digo, Renama, otra posibilidad es conectarse con, como contaba Martín en, en la charla, con Granja Naturaleza Viva, con Remo en, Minica, eh, eh, en Mina Bénica, donde no solamente va a haber un asesoramiento en relación a, al rendimiento, a los procesos productivos, sino humanos, ¿eh? lo que van a ver cuando uno se acerca con profesionales de la agroecología donde no tiene que ver solo con una planilla de cálculo, una computadora y evaluar costo-beneficio en lo financiero, rentable, económico. Es un proceso integral, pero básicamente buscar un profesional que nos acompañe en ese proceso para evitar, básicamente, tener errores que en definitiva después nos hacen culpar a la agroecología este, de, de nuestra falla de funcionamiento y a veces tienen que ver con esa experiencia. Hoy hay unos cuantos municipios, además de Bahuachú, acompañando esos procesos de transición de productores extensivos a, hacia la agroecología, ¿sí? Así que hay, hay, hay un montón, y más allá que ustedes lo van a decir, los invito este lunes, yo voy a estar para escuchar realmente a los diálogos sobre agro agroecología, donde van, va a haber un montón de, para mí es como un dream team, que se armaron, eh, a, a muchos tenemos la suerte de conocerlos, a otros no, pero siempre es muy interesante poder, poder escuchar. Estamos hablando de gente que tiene el expertise concreto eh, de cómo hacer estas cosas. Gracias, Luciano. Bueno, una pregunta más y un pequeño cierre. Eh, con respecto a la... Eh, no sé si me llegó bien por, por cucaracha, pero lo que tengo entendido es que hace poco se firmó un convenio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo eh, Sostenible, Martín, ¿Fundamentalmente vinculado a, a Girsu, residuos sólidos urbanos, o vinculado a otra temática? Vinculado a, a, a la temática ambiental, más que nada vi, eh, bueno, el convenio con la maquinaria del ecoparque y bueno, también con los residuos eh, sería bueno, interesante. Claro, ese proyecto es grande, lo que firmamos eh, tiene como. está dividido en etapas, pero la idea central de de nuestro Ministerio de Ambiente, es acompañar todo este gran desafío, de esta lógica de ecoparque, ¿no es cierto? Ahí tenemos un montón de desafíos, entre los cuales lo primero es crecer en, en capacidad, o sea, en, en cantidad, dejarle a la ciudad un tratamiento aceptable de los residuos sólidos urbanos primero, pero en proyección de largo plazo, o sea, nosotros estamos, a mi entender, laburando bastante bien los residuos, pero... Eh, si uno lo viese en, en perspectiva por cómo está creciendo la ciudad en términos demográficos, nos falta crecer en capacidad para dejarle a la ciudad algo serio para los próximos 20, 25 años. Ese es el primer desafío, o sea que es estructural. Pero después tiene otras iniciativas, como por ejemplo eh, la generación de electricidad propia eh, a través de la basura, si me permiten eh, sintetizarlo, y la generación de biogás son dos de las, temática, de las temáticas grandes que hemos tratado de empezar a querer explorar, ¿no es cierto? Hemos visto algunas experiencias en los países nórdicos muy interesantes, puntualmente estuvimos en Suecia el año pasado viendo fundamentalmente biogás a través del de, de manejo de tratamiento de fluentes cloacales, es otro desafío, biogás con... Eh, manejo de la basura y electricidad con proceso de inse, inse, inse, inse, inse, perdón, de la basura. Creo que generando plantas que tengan capacidad, eh, nosotros podemos dejar tres o cuatro temas más planteados que seguramente en el futuro en la ciudad seguirán profundizándolo. Los siguientes eh, gobiernos, digo, que pueden ser muy, muy estratégicos para los que vienen y pueden ser muy estratégicos también en el compromiso que hemos firmado ya desde hace un año y medio, que es nuestro compromiso en la ciudad con los ODS, y tenemos metas muy concretas en las cuales queremos este, avanzar. Entre esas está este, este gran esquema de ecoparque, ¿no es cierto?, que bueno que el Ministerio de Ambiente está empujando un montón ahora para colaborar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y hacer un pequeño cierre, más que nada, motivando a los participantes a seguir desarrollando la, la agroecología en, en todos los municipios, en las provincias. ¿Qué nos podrían decir, Martín y Luciano? Y ya nos despedimos. Eh, la verdad es por qué hacer agroecología eh, y por qué apostar a futuro. ¿eh? La verdad que creo que en esto yo voy a tratar de tocarles una fibra íntima, a adrede, pero es mi manera de pensar realmente y que tiene que ver con, con qué uno le quiere dejar a las próximas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿no? Este, de alguna manera mis abuelos por, por ponerme en un ejemplo autorreferencial, pensaban en esos términos, ¿eh? y yo eh, me, me debo pensar de esa manera yo quiero que mis hijos, nietos y los hijos de mis nietos puedan tener las mismas posibilidades que yo ¿eh? entonces, ¿por qué hacer agroecología? y porque es una apuesta a futuro para que las próximas generaciones de nuestras localidades tengan, tengan acceso a, a, por lo menos a lo mismo que nosotros tuvimos posibilidades yo agrego que eh, nosotros vivimos en un mundo que está muy, pero muy loco y somos todos responsables de esa locura. Eh, evidentemente no da para más, hace mucho tiempo que se está viendo que no da para más. Y creo que en resumen la agroecología es uno de los planos en los cuales se discute mucho de esto en profundidad. Eh, y es claro eso que dice Luciano, si estamos queriendo verdaderamente eh, dejar algo, algo diferente eh, lo, reza, lo reza la constitución nacional argentina, pero poco poco hacemos para que se pueda cumplir y entonces me parece que este es un plan no hay un montón de aspectos para discutir de nuestro modo de vida y este encierra muchísimas de las, discus las discusiones de fondo así que quien, quien lo aborde quien tenga ganas desde el lugar donde le toca eh, en definitiva creo que está verdaderamente haciendo algo por lo que viene, ¿no? Creo que ese es un, un sueño que tenemos todos. Bueno, muchísimas gracias eh, a Martín, a Luciano. Bueno, los invitamos a, a ver eh, la página también de, de la Municipalidad de Gualeguaychú, que está también muy, muy interesante eh, todo el laburo que viene llevando a cabo. Y bueno, Luciano con, con la experiencia de, de la escuela y de todo su conocimiento en relación a la, a la agroecología. Y bueno, los esperamos eh, el próximo miércoles a las 18 horas, vamos a tener una charla de cuidados y cooperativismo, así que todo es más que invitado. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.